Es de ellos, es del mismo sector. ¿Eh? Ay, Jorge Luis, de ese sector. Sí, sí. Ey, ¿Eh? ¿eh? Señores. Cógeme de nuevo, cógeme de nuevo ahí para que a, a los lentes coger ahí. A correr los lentes. A correr los lentes. Venga, que ahí tú usas unos lentes diarios, te lo digo. Claro, porque somos muy pegados, muy pegados el tema. Eso mientras vaya pegándose el tema, te vamos a ver mañana tenis nuevo. Hey. Claro, porque estamos. Está pe... Eso es, no está La pegada. canción sin sí, mascarilla está, está, está pegada. Está pegada, está pegada. Nadie suena, puede seguir. Suena, gente. Tres, vamos a poner tres. ¿eh? Vamos a no, poner no. Sin sí, mascarilla. El calvo, el nuevo calvo de nosotros. <risa> Miguel, Miguel, <risa> <risa> Caquito. más toma la palabra. Miguel, Chana la Falá y yo. Chana la Falá, eh. Después de ahí para atrás. Ey, Chana la Falá. Tres, estamos sonando tres. Claro y mi morito yo me comí donde la fa, de la fala. Miguelo, la Chana y yo ya se rompió el, se rompió el, le, el hielo como dice. <risa> Señores no no es bromeando señor activo tienen que meterse eh, al concurso el challenge sin mascarilla. Sí, que son cinco mil pesos Ay, durante ya. un mes el que tenga más reproducción mira desde Bávaro, me mandó una muchacha un video ey, ey, bailando ey. muy bien vale a mí me gusta cuando ya sea así que se juega bueno, así que ¡oh! Y será bueno, sin mascarilla. Bueno, señores, o en las redes sociales se hizo viral o, un inconveniente que pasó con un muchacho, un joven, tranquilo, que se ve que de casa. <risa> se ve. <risa> que su esposa lo enfrenta con su amante, con su segunda base. ¿verdad? ¿Segunda base? Ah, pues yo no había visto eso. Ay, Neto, ¿por eso te está viendo de video. No, Polo. ¿Eh? Se enfrenta con su segunda base. Entonces ella viene y lo graba. Y se hace viral porque el joven. Eh, ella le dice al joven: Dime, ¿tú estuviste con ella? Sí o no. Entonces. <ríe> Entonces. El tipo. Viene y le dice a. A ella, di, di, si tú y yo tuvimos juntos, que hace tiempo que tú y yo hace tiempo que no. Y la tipa dijo, no, tú y yo, en mayo. Y la mujer no esperó que terminara la palabra mayo para entrarle a galleta. Y él quiso defenderse. <risa> Míralo ahí, ahí está. Voy haciendo la explicación. En ese momento están discutiendo. La que le está dando el boche es la suegra de él. Porque es la casa de la suegra de él, mm. donde él está sentado, no por ese debe ser, un discutiendo, no pongo el audio porque hay algunos, algunas, algunas palabras mal no visto. Entonces estoy siguiendo la explicación. la IP. El tipo está sentado ahí pidiendo la explicación, le diciendo a la muchacha, dime, cuando tú y yo hemos estado juntos, porque eh, di la verdad, que tú y yo estuvimos juntos <risa> en tal día, él cogió el gancho. La otra que se nota que no es fácil, que estaba loca porque, porque se para manejar. desahogarse y decir, sí, tú y yo estábamos juntos y cuando le estaba preguntando, la muchacha en ese, en ese momento, ella muy confiada que fue con su mochilita, tú estuviste conmigo, Mayo. Entonces vino la mujer, le entró a golpe, ella, él intentó defenderse porque ella agarró un sartén que si le da con ese sartén... El chichón iba a llegar, estilo muñequito. <risa> no, bueno, pero es un lío para ir solo. Ahí, ahí bueno, se metió. Pero el, está, mira el, ahí. el de pantaloncillo para mí es el hombre más duro y más guapo del problema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién Porque es cuando él intentó agarrarla a ella, parece que le dio. Y el hombre de pantaloncillo, que es un tipo con valor, es tipo un tipo con valor. Le dice, dime, dime. Y le da un suple. <risa> le dice, dime. Y dice, no, no. Yo no tengo problema contigo. Tú sabes, ¿no? Que fue que ella me dio. Y ella dijo. Ay, para ahora quiero yo qué? los videos. Eh, Pónganlo sin audio. Ahora sí, ahora sí podemos poner el audio. Pero, porque, por lo grande, por lo grande. Okay. No, grande, no, grande. No. Déjame chiquito. Vamos a poner el audio. Porque ahí, en el momento del audio, se nota que el tigre es, que está en paños menores es guapo. Y el tipo le tiene un miedo. El suegro de El tipo le tiene un miedo al suegro neto. Le dice: Mira, dime. o le da, Si le da golpe a ella, te jodiste. Y el tipo está desesperado diciéndolo: Pero cuando yo estuve contigo. Oigan el audio ahí. No, no más, mándamelo ese video. Mándamelo. Entonces, por más que el hombre intente explicar que él no estuvo con la muchacha, la muchacha confirma que sí, que estuvieron juntos. Y a mí lo que me gustó fue el miedo que él le tiene al suegro, Neto. No, no, no, no, no, no, no porque tú, mira, mira, tú le ves el porte a la tipa y ya tú te tienes que guiar de ahí, que la familia son todos rulaes. En Bermuda por la mañana, que es una, una mujer que se vea bien y sea sicaria, que anda con una Bermuda Jordan por la mañana. Y mire el padrastro que se le importa llegar hasta, hasta el puente 17. Ese hombre, mira, ese hombre se atrevía a levantarle la voz al suegro en ese momento. No, no, pero él, el flaquito. Atención, Michi, pen... para que te consiga un, un, un suegro no, no, así. No, no. El tipo es un pendejo que se queda ahí. Porque yo inmediatamente sale el hombre y son todos para mí por lo que eso que tenga. Sí, Neto, pero es lo que está explicando. Y hay que explicar a nadie. Y lo metían ahí en medio. <risa> pero que eh, yo lo que digo es: ¿Es tu palabra contra la mía? Ajá. ¿Es tu palabra contra la mía? Porque es posible que, que la no tipa. Man, está ahí lo matan, ahí lo matan, ahí, ahí adentro. De que lleve a la otra tipa. Uf, no. No. Que me voy. Que me voy. Ese, tí, ese no, animal. No, no, no, porque tú es... aguantas dos supleis, madre, no, lo que no, le digan no. a él, pendejo. ¿Qué me voy? Ese no, no. A... Escúcheme. Ese animal que estaba ahí, no dejaba que tú te fuera, neto. No, nada de eso. ¿Y, y cómo no, tú nada. te ibas ahí sin explicar sin, sin ese problema? ¿eh? No, le lo no. todo el mundo para mí solo? No, y no le, eh, le puedo topar. No, y no le puedo topar a él. Ese, ese hombre está ahí. Óyeme. Ese Ay, hombre. Dios óyeme. Dios óyeme. Dios óyeme. ¿Cómo fue que sentaron ese muchacho? Porque eso no fue loco. Mentira. El tipo se paró. Y el tipo se paró y dijo, ven explica, ¿qué es lo que? ¿Tú crees que después que el tipo se para ahí, el muchacho se iba ahí, me lo ha sentado? Porque él sabe... ¿Pero qué hace la tipa ahí? Porque la otra es más sinvergüenza que hace la tipa Pero que te estoy diciendo que eso fue planeado. La otra parece ser que como ya no tenía nada con él y se tan en banda, fueron allá, vi que aclarar. Eh, hacerle un daño. Y te apuesto yo que lo buscan, el pobre Flaco, porque el Flaco es ve que tiene suave de barrio. Sí, que es sí, un pendejo, sí. Es sí, sí. un pendejo. Es un pendejo, porque mira. Esto no es que sea pendejo, pero es no, un animal. No, no, más, el onda y take. No, no. El onda y take, Nada de eso. Ah, no muere, no muere. ¿Quién? Inmediatamente yo me veo acorralado, así como está ese hombre, acorralado una vecindad que no lo dejan salir. Mira, los jurones tú no lo puedes acorralar, porque te brincan arriba. Mira, esa fue la suegra. la suegra. la suegra. Que de rabia que los tres. Juntos, de ¿verdad? rabia. ¿eh? ¿Eh? Y te va a quedar, el pendejo. Inmediatamente a mí yo veo a la otra tipa, hago así. Es de rabia, mira. es de rabia. Pero mira mira el padrato. ¿Cómo no, es el padrato? El padrato es el padrato. Es, ¿Sabes no, no, qué? No, no, el padrato tiene ¿El cuerpo. jefe de barrio. El padrato. Ese padrato y quién. ¿Tú sabes quién es Ken? Sí, sí, igualito. El hermano de Andy Take. El mismo cuerpo. Ese animal viejo la que, y agarra que está grabando quién es? Esa es uno la vecina. Una corita también. Otra yo corita. Lo agarro uno a uno lo agarro yo de todos los que estén ahí. No, ¿Pero, pero a quién? Yo a ti te digo, no hay forma buena. de darle a quién sí, y no, hay, no hay forma. Eso se emborrachan de una vez. Yo no hablamos. y tú quieres, hablamos en el parque con en el White Donde tú quieras. E ese tipo rabia, neto. Mira, neto, neto, neto, un tipo que anda a esa hora oh, yeah. en voz en el barrio, con el tatuaje y el drag, y es fácil. No, el flaco, ah, bueno, oh, yeah. corre y sí. No, no, no, no, no, no, Oye. Oye, cuidado no le den, porque esa es la cosa de las mujeres. Cuidado no le den, porque ya lo no va a partir con un sartén y con sí, eso. le iba a dar con un sartén. Y cuidado que no le den. Mira, yo tengo un amigo que si está viendo ese video... Se va a recordar él, eh, porque le di en sí mismo entre todos. ¿Qué pasa? Eh, ya, tú lo conoces, tú lo conoces. Saludo a. a ya, no lo voy a mencionar no, para no meterle en medio. No, no, no. en los rieles, su casa con su mujer, tranquila, y le armaron un bizcocho. No, no, no, pero espérate, espérate. De, David, ese ching, dale para atrás. En el momento, la lucha libre ni la WWF le lleva al flaco. No, no, cuando él sale, cuando él sale... Cuando él sale, dése en cuenta cómo el suegro agarró... ¡Ay, muchachos! Mire, mire, mire, mire. Ustedes se acuerdan de la lucha no, libre. ¡Qué abuso, qué abuso! Ni ya veneno le agarraba a una... ¡Un abuso! Mira, mira, mira, mírame. mira. ahí está Ken, Ken. Igualito, igualito, increíble. ¡A lo buena! A lo buena. Pero, la... Quítenme el audio, a lo buena. Le cogió miedo a Ken. <risa> Señor, mira, mira, mira, mira, mira, mira, es, mira. Mira, mira, mira, mira, mira cómo... Ese, ese animal viejo lo agarra por... A, Ahora es el bruto, una cosa No real. es por nada, no, Ustedes están ahí, ustedes lo dicen, pero ustedes están ahí, vienen ese tigre y se mandan, a lo buena. Dime viejo, ¿qué hubieras hecho si Ken? Digo, si, el, si, si hubiera sido tú en esa oposición. Yo sí, le sí, la esposa, sí. mañana, ¿Mm? mañana nada. Yo a la rebezcó, me la Mi... ¿También? Yo también... No entendí nada. Yo, lo también, no, la, yo también... Yo también... Tuve el... la llamada. Yo también lo... En, en, Entonces, en esto, en... ¿qué tú hubieras hecho tú en tu oposición? ¡Ah, son Soltóito, la familia entera. La familia entera, ahí te matan. ellos no, ahí vino matando a matarnos nosotros. Y están en la casa de ellos. vino un amigo mío. Habla bajito. Yo lo que le dijo a la suegra. Habla bajito. Que esto no es tu casa. Oye. Y no te estamos metiendo ahí. Te están metiendo ahí medio. Y tú... No, me yo me voy tranquilo. Sí. Y te apuesto que están juntos ahora. Sí, pues es el otro lío. Te apuesto que están juntos igualito, pidiéndole disculpas y bebiendo juntos porque el chamaquito es el que le gusta a ella. Porque un lío así, usted tiene que gustarle a un hombre para un lío de esa magnitud. Y la que, y ese y la que está grabando. Que <risa> a mí me dio risa seco, fue cuando, cuando él lo levantó. Ese chingue que yo quiero ver cuando él lo agarra así. <risa> <risa> el tipo, un animal, o sea, el no, tipo no, fuerte. Hay, hay, es el tipo que, que, que ha cogido el 15 de aso a la Victoria, no, no, todos juntos. Pero a él, era la loca, le de le tranquiliza. ¿Eh? Tú sabes. Él y la ahí. trató que mira, mira, mira, mira, mira. Ahí fue que hice que yo, mira. Ahí fue que la agarró y le dijo de venga acá ven. Dime, eso. Lucha no, no, es Lucha libre, no, no. mira, es que ¿Qué? Oye, ellos son <risa> gente, ellos hay gente que tiene la sangre maco, ¿sí? Inmediatamente me vuelvo todo eso por ahí. Entonces, uno a uno vamos. <risa> Nos no, vamos no. todos. Un, un amigo mío me llamó y me dijo: ven aquí a la casa y espérame afuera. No apague. Yo cuando eso era conchero, no apague el motor. <risa> Digo, dime, ¿qué pasó? No es un problemita aquí, vaina, que yo me voy de una vez porque me voy de la casa. Digo, oye, si hay problema, dime pa, porque el tipo es mío. Sí. Baja para acá. Y luego yo ese pero están hasta los sobrinitos de esperándolo para darle un palo. <risa> y salió a todo. Cuando él vio que, porque fue así mismo que le descubrí en una vuelta, cuando él vio que se re, esa casa se remenió con todo el mundo, se montó en el motor. Nosotros parecíamos dos cadenitas. Cuando quitan cadena, pues que ahí vienen. Y esa gente por matarlo. Pero al otro día, oye, el lío fue tan grande que hasta la puerta de la despegan <risa> La puerta de la era de madera la rompí al otro día sin él romperla tuvo él que poner la puerta, buscar una banita y pagarlo. Esta me fue por él. y Dijo: Señores, esa situación. Ahora, ahora, ahora. El, flaco, el flaco se topa con Ken así. No, sí. eso cae durísimo. <risa> hay prim, hay, a Los gran, lo grandes así caen de una vez. Olvídate de eso. Lo que, a, Tú sabes qué está pasando ahí. Mía una, que lo están manteniendo el morenito. ¿Sí o no? Sí. Lo están manteniendo. Ese, que eh, eh, se, se busca a su cuarto, la rubia, porque yo la vi con una cola de caballo de esa que <risa> usaba Maigara en su tiempo. <risa> maigara no, ¿no? Oye. Más respeto para maigara neto. Y esa mujer que anda en, en, en chancleta Jordan uh -huh. y, y pantalones Jordan, que se ve que tiene un cuerpazo. Uh -huh. Esa es que se busca a su cuarto y tiene el tipo ahí en la casa, entonces el tipo se pasó de tigre con la amiguita. Uh -huh. O la amiguita, porque son así. No, ven, dime tú. Yo creo yo quiero que tú me digas antes de que sí. Y ya, para yo resolver con él. ¿Tú entiendes? Porque la pámpara no. No es una pámpara. Antonio Manguera es por ahí. Sí, sí. Un chulón, un chulón. Un chulón, ¿no? Jairo y Chulón. Un tipo vago claro, que vive, Antonio, no, no, no, que yo no, tiene no. mantenido. Un Tony Amor, Andrés Acacapa. <risa> Igualito, entonces lo mantienen y tiene que aguantar esos sus tallazos de quien Cuando se emborracha, el <risa> viene de viejo y lo, lo caquea ahí eh, donde quiera. Por eso que usted no puede cogerle cuarta a mujeres, señores. Eh, y, eso y, es peligroso. Y, y, y, si, y, si, pa, y, si, ¿Y si le compran un Suzuki 100, Ay, que no cuente con eso, que no lo vamos a mover, motor. Y el lío es que. Entonces, sé, si usted ve que hay sobre un suyo es que atención, Pablo, en unidad de Telenor. Oye, oye, entonces. Pablo, tú pones a quien ahí afuera, oye, nadie, ay, no, ni, ni... Entonces, ni siempre... Ama, si, oye, entonces, siempre, los dolidos así, tienen un, un coro de amigos que los ponen, tienes que ponerte en pinta ahora para que esa gente te vea. Sí. Oíste. Y, pasarle por no, gente, no, y las no, no, no, y, no. Y, y siempre vienen con esta, sí, sí. y van a los canales de televisión. Esa familia me quiere matar a mí. Sí. Mira, amigo. yo siendo tú, esa gente han pasado dos veces <ríe> en ese carro <ríe> por aquí. Tú estás con nosotros aquí, no te va a pasar nada. Vamos de chichino, metemos 200 yumbo, para que ella te vea que tú tienes. Entonces la tipa viene y sale a las seis y media o 7, con su Jordan, uh -huh. su, su pantaloncito, lo ponen con una funda, uh -huh. pegadito en la pámpara, pa, y fácilmente le chulean otro al pobre infeliz en la cara. Porque ese hay problema, que son mama. Pero ese viejo, yo dejo que me dé todo los trayones que quiere, y, y por ahí arranco. <risa> y lo velo velado, velado todos los días, donde lo agarre solo. Porque es un toro que hay que darle. Tú ves que a los toros le matan por, el, por la frente. Ese hay que darle con la pared. ¡Tum! A ver, fuera yo todavía tú ya no me voy No, no, no. Yo, yo, me mando, no yo no. Yo ahí mismo le digo, yo, mire, como tú digas, ya. No, Ceresa de Me broder. mando. Me mando me Pero mando. ya es fácil, viejo. Puede ser un animal, el viejo, es tipo no, de animal. Entonces, me... pa oye para el colmo, por un lado está el tipo seguro. Porque yo, se yo te apuesto que ese tipo estaba en la puerta, ¿era? Mira. Ay, Ese es uno. La suegra, que se ve que esa mujer es, de, de, esa mujer es chismosa. La mujer es chismosa. No porque ¿es que ella mantiene al ¿El otro tipo también. Ay, Entonces, una no Sí, porque una gente hombre? que tiene el pantaloncillo de. Un hombre que esté en pantaloncillo de las 3 de la tarde es un mantenido. No bueno, me está manteniendo la vieja, sí. Y es fácil. La vieja que está de un lado. El Ken del otro lado. Porque que se sepa, no es Ken y de Barbie, sino Ken el hermano de Undertaker, <m> que ese tipo se ve un animal, ¿eh? <breakthrough> y tapa y como la esposa tuya con un site en la mano y la, y la, querida, pero, y la quería mínimo yo o lo que ustedes quieran hagan yo, ay, yo es así pero esa mujer había agarrado a ese tipo con ese site ahí mismo partido no, porque también padre. otra cosa es justificar miren cómo en el barrio sabe lo que le hago se yo justifica, no, oye, no, tú sabes el, lo que pasa el barrio justifica que la mujer es del hombre ahí el hombre la, la, la, le daba golpe a la mujer y, Ah, no, porque fue el cuerno, está bien, porque eso es lo que yo estaba viendo. Él le daba galletas y, y es que él no se metía. Pero si era él que le daba a ella, no, no, espérate. Entonces, porque eso es lo que pasa: que a veces las mujeres, la gente justifica cuando una mujer agrede a un hombre. ¿Quién debió vio agarrar la loca? le agarrarla y no? No, yo, tú sabes, tú sabes lo que yo le, yo, lo que yo le hago. Le digo, sí, mi amor, mira, yo tuve, te veía lo que ella dijo en mayo, pero la que, me lo, la que me consiguió a ella es la que está grabando. Fue la que me consiguió el número. Tú sabes, no creas en ella tampoco. Tú no crees en mí, no crees en tu amiga. Tú entiendes. Y la mamá sabía porque tu mamá no vio. Fue ella que te dijo, ¿verdad? la mamá tuya, porque ella no vio a nosotros. Ahí en a todo el mundo le pongo ahí caco loco. Y, y, fula, y tú. Ah, no, no, no yo. No, no, no, no, no, a, él, a ese yo no lo. No, ey, ey. A aquello no lo invento. Yo le digo yo. No usted no, él, él le decía. Él, él le decía. Usted es mi papá. Usted es mi papá. Eh, yo hasta no, yo no, le digo que usted es no. mi papá. No, no, Mira, no, tú uh, uh. Pero ahí, <risa> hay, hay, ahí no quiere ya que le den. Porque mira, ponlo de nuevo. Las mujeres son un lío. Ponlo de nuevo. Ponlo de nuevo. Ahí ahí se asusta ella. Y hace ni que me bebe, bebe. Tú sí, vas ver. a ver. A ver, esos que van chiquitos también ahí. Bebe, bebe. Ey, ey, de Amagoli, de tabanos. espérate espérate ve ahí, ahí está ya que no quiere que bebe. le den bebé ahí lo agarra ve míralo a ella míralo a ella ve ay no le dé, ay no le dé lo ve trayar bebé <risa> porque son no que no ella le estaba no, dando no, encima no, de él eh, eh, no no ella no quería que lo trayaran ella la podía dar sí ey, pero otra gente no Señores, vamos a una pausa y mira, cuando mira, retornemos... Mira. Esos tenemos lo compren más grande también. Ahí, ¿vale? Vamos a una pausa y cuando Me retornemos tenemos más de los osobrosos y recuerden, eh, vamos a ver el top 5 de esta semana que está sumamente picante. Regresamos más.